te limitas como un elefante, es lo que vamos a ver, qué tiene que ver. <risa> Negocios en digital 916. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios, negocios B2B, cómo hacerlo a través de los diferentes canales digitales. Y hoy estamos un lunes 28 de marzo del 2022, último lunes de este tercer mes de este año. Así que espero que vayan... Eh, concretando esa planificación hecha al inicio del año. Bueno, hoy vamos a hablar sobre... ¿Te limitas como un elefante? Y me va a decir, bueno, Katia, qué, ¿a qué te refieres? ¿Qué es esto de limitarse como un elefante? Es una historia realmente... Eh, digamos, una reflexión muy interesante que eh, basa sobre nuestros pensamientos, nuestros pensamientos limitantes. La vamos a ver, pero claro, no es sin antes invitarles a que si eres el dueño de tu empresa, estás sobre todo en ambientes B2B, cuyo cliente tuyo es otra empresa, lo ideal es eh, apalancarte y conseguir nuevos potenciales clientes para que tu negocio crezca y tengas esa seguridad de que vas a seguir en el tiempo. Esto se consigue a través de nuevos clientes. ¿Cómo lo haces? A través de implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio dentro de LinkedIn. Esto nosotros les enseñamos a las empresas a través de las mentorías VIP online eh, en vivo para a aquellas eh, aquellos profesionales que están en esta situación. A través de eh, Leads for Sales, así que echarle un vistazo, ahí tienen toda la información, catemancom es las mentorías, y registrarse para la próxima eh, edición que empieza... Eh, y que pues pueden dejar sus eh, su candidatura para ver si podemos hacer sinergia juntos así que pues bueno volviendo al tema de hoy hoy les voy a contar hoy les voy a contar una historia eh, sobre y una reflexión al final del día sobre cómo una persona eh, admiraba al ver como un elefante gigante imponente con mucho músculo no es cierto, que tenía tanta fuerza, de hecho tan grande y tan, tan, tan fuerte, tan robusto, ¿no es cierto? Se encontraba muy, muy, pero muy sumiso y atado a una pequeña estaca. Y esa pequeña estaca evitaba que el elefante pueda dirigirse donde él quería y pues se sentía, digamos, como que limitado por esa estaca. Entonces uno puede ponerse a pensar, y yo les invito a, a visualizar este escenario, en el que vemos a este gran elefante, a este animal corpulento, uno de los más grandes eh, animales terrestres, que tiene tanta fuerza, verse limitado por una estaca, una estaca en la cual él no se mueve, eh, sabiendo que sí, sí puede moverse, o sea, él, él tiene la fuerza no solo de mover una estaca, sino de incluso arrancar árboles desde la raíz con su trompa, y bueno por esta fuerza descomunal que él puede tener, pero ¿por qué se estanca o por qué se queda sumiso y no se mueve ante una pequeña estaca? Bueno, resulta que los elefantes este, desde pequeños les adiestran y son animales obviamente de carga, bueno, como acá en, en América eh, se utilizan algunos animales como el, el burro, el buey, para hacer eh, animales de carga, ¿Sí? Entonces, lo mismo en otros países, pues, son los elefantes, ¿no? y los elefantes son este, sometidos y desde muy pequeños a, eh, a mantener, este, a limitarse y a, a se, les, se les enseña a que, pues, tienen que… Eh, y se les clava con una estaca para que no se puedan mover. Entonces, claro, el, el pensar esto que desde pequeños el, el animalito ya, es, ya está acostumbrado o piensa que esa es su eh, historia, esa es su, digamos, su situación, digámoslo así, ¿no es cierto? Él eh, luego nunca más va a intentar eh, soltarse. ¿Ya? Y esto es lo que queremos y lo que yo quiero llevarles en este lunes, inicio de semana, esta reflexión, que también nosotros como seres humanos, al momento de, de nuestras, en nuestra infancia, en nuestra juventud, en ciertos momentos de nuestra vida, hemos sido eh, limitados ya eh, sea por nuestros propios pensamientos, o justa, y la mayoría es justamente pensamientos definidos por cómo nos crearon, nos criaron, cómo eh, nos educaron nuestros padres, el, el ambiente, nuestra familia, sobre ciertas circunstancias, experiencias vividas que al final coartan nuestro éxito. Y muchas de las veces, pues sí, pensamos que sí, esto es que esto yo no voy a poder hacerlo. No, esto es solo para los ricos. O este, este éxito que veo que tiene otra persona, yo jamás lo voy a poder hacer. Porque no, no, no, te, no soy capaz, no puedo, no soy digno. Una serie de circunstancias, de ideas al final del tiempo, pensamientos que se, se hacen y construyen nuestra realidad. Pero eso no quiere decir que sea cierto. Eso no quiere decir que nosotros no podamos conseguir lo que nosotros queremos. Entonces, siempre partimos de el, esa constante lucha que deberíamos tener siendo ya adultos hoy por hoy eh, para eliminar ese yo inferior. Ese yo inferior que siempre nos está hablando, que siempre nos está eh, diciendo mira, cuidado por aquí, ya tuviste esa mala experiencia, no lo vuelvas a hacer. Eh, que es parte de... Eh, de, de nuestra esencia como seres humanos, ¿no? Entonces, el escuchar este tipo de reflexiones y esta similitud que hemos hecho con el elefante, siendo un, eh, un animal tan gigante, eh, se deja limitar eh, por, por algo que no es así y el porque él ya se creyó en su mente que fue así. Entonces, lo mismo, les invito a pensar que nosotros eh, eh, dejemos de... Tener estos pensamientos limitantes, estos pensamientos de que no voy a poder, no voy a conseguir éxito, esto no es para mí, o no puedo subir o escalar al siguiente nivel en mi empresa, en mi negocio, con mis relaciones personales, en lo que sea, porque eh, o yo no puedo ser feliz, o esto sencillamente posiblemente no es eso, es para otros, no para mí. Pues sí, la idea es pensar que sí podemos hacer. Entonces la idea es, teniendo conciencia en estos eh, pensamientos limitantes, comenzarlos a... Anular y eh, retroalimentar con pensamientos en los cuales pues nos motivemos y pensemos que sí, podemos crear y hacer realidad nuestros objetivos, nuestros sueños sencillamente trabajando desde esto, desde el pensamiento y luego con una disciplina, con una constancia, con el día a día, con los objetivos de intereses claros para eh, conseguirlo. Así que bueno, espero que haya sido interesante esta reflexión. Nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista con Marta Orgiles. Ella nos va a hablar sobre el, pre el proceso creativo detrás de una marca profesional y pues nada espero que tengan un excelente, excelente lunes, les recuerdo también que este me sigan en LinkedIn, que si están escuchando en cualquier podcatcher ya sea Spotify, o Google Podcast, eh, pues dejen sus comentarios, sus recomendaciones de cinco estrellas. Esto me ayuda un montón para poder llegar a más gente, que más gente descubre este contenido gratuito y que pues va a ayudar a que este ecosistema empresarial siga creciendo. Un abrazo, chao, chao.